Pasamos con la que es la noticia del día a nivel mundial. Como saben, hoy se homenajea una fecha clave en nuestra historia, la desaparición del último pobre. Los actos de celebración por este bicentenario se suceden de forma continua por todos los rincones del planeta. Como no podía ser de otra manera, el recuerdo de nuestro amado líder, artífice de la erradicación mundial de la pobreza 200 años atrás, ha sido el centro de todos los festejos. A continuación, recordamos algunas de sus más carismáticas intervenciones. He's probably going to ask us to hug each other or something awful. One big European group hug, started by the Irish, resisted by the British, and paid for by the Germans. But look! I pray to get to know um, the will of God, because then the prayers have more chance of coming true. Con las imágenes de estas celebraciones nos despedimos. Damos paso a reporteros a pie del cañón. Buenas noches y feliz día Mercedes Benz de La Igualdad. El mundo no para de girar. Vivimos constantemente en un juego de claroscuros viendo la realidad parcial de la vida. Tras la erradicación de la pobreza, la sociedad se sumió en un constante temor. El resurgir de la pobreza causaba insomnio a la población mundial, tras haber experimentado un estado de bienestar con el que no podían soñar nuestros antepasados. De esta inquietud nació una figura clave en nuestra sociedad, el inspector de la pobreza. Bueno, Hanks pues hoy vamos a visitar tres familias, ¿no? Exacto, Antonio. Vamos a visitar la casa de la familia Vázquez, la casa de la viuda de Don Molino, y al final la casa de la familia Sánchez de los Ríos. Y vamos a empezar con los Vázquez, que si te, no sé si te acuerdas, pero es una adorable pareja que tienen dos niños pequeños. Al parecer no tenemos que esperar grandes sorpresas desagradables, pero bueno, sí. nunca se sabe. Bueno, toca ponerse las máscaras sí. porque estamos otra vez en unas condiciones atmosféricas pésimas. Can hey, you please come on. Hola. hola, somos hola, hola. los inspectores. Bueno, pues ha te tener el programa aquí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, vinimos por la inspección anual. Soy el inspector Hans, es mi compañero Antonio. Sí. Bueno, Mari y Tere, que ya. ¿El sí. negocio cómo va? ¿Vaya a tener hijos próximamente? Bueno, nos han dado el diploma ahora mismo en la granja, como ya habéis podido ver a en la entrada. Uh -huh. Estoy que... esperando ya otro, o sea que esto ya va dos meses, así que sí, ya por uh -huh. tener diez hijos nos han dado el diploma. Uno ¿Y uno atrás, la, la educación cómo va? Bueno muy bien, si sí, ahora de hecho están en catequesis y nuestros dos pequeños que son los dos claro. que nos hemos quedado, sí, sí. Oh. Y, y bueno eh, tienen muy, una educación muy estable. Está estilizando la televisión al día. Lo vemos juntos en familia, durante el día, cuando están los niños, cuando se van para entretenernos. Bueno. De hecho, si por ejemplo o sea, estamos pendientes de las películas, de los discursos de bonos, súper pendientes. Bueno, y consu consumís muchos vales de semanales que nosotros proporcionamos. Sí, Gucci, ser, todo, Dior, Chanel... Claro, todo, todo. Sí, porque es que de hecho tenemos que comprar parte de los bonos. ¿sabes? Claro, es, que es necesario para nuestro hecho. Perfecto, todo muy bien. Que pues ya hemos terminado. Pues, pues nada, nos pronto, pues nos vamos. Mm. Gracias. Gracias a ustedes. Cada año la Enhorabuena. Gracias, Buen día. Adiós. No se crea que este es un trabajo fácil. Cada persona es un mundo y a veces nuestro trabajo pues, no es tan agradable como hemos visto antes. Ahora nos dirigimos a la casa de la libra de Paul Molino, que en los últimos años siempre ha pasado las inspecciones favorablemente. Y aunque es una persona que vive sola, pues la verdad es que se apaña la más de bien. Abra Ya va ¿Quién es? Buenas, somos los inspectores, venimos para la inspección rutinaria. Ah, pase, pase, si llevo todo el año esperándolo. Muy amable. Pase, están en su casa. Mm. Gracias. Siéntese. Vamos a en la entrevista. No tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva usted sola? Ay, pues desde que murió mi difunto hace ya siete años. Ajá. ¿Qué cantidad de tiempo dedica a ver la tele? Ay, la tele es un invento que en mi época no existía. Nosotros hablábamos... Pero usted tiene tele, con... ¿verdad? Hombre, sí, en vale. mi dormitorio, por supuesto. ¿Qué relación tiene con los vecinos? Muy mala, muy mala, muchachos, muy mala. Bueno, Sánchez de los Ríos. Sánchez Porque de los Ríos, es que sí. Hace mucho miedo que eh, no, no, no, no consume la Consume ¿no? todos los vales que le proporcionamos. Ay, ah, eso sí, religiosamente todo. Uh -huh. ¿Y en qué invierte su tiempo libre? Pues mira, en hablar con la gente, si, si alguien se para, habla conmigo. Bueno, eso es todo. Y en vale, los fans. balcones. Gracias. A Tenemos eh? un regalo para usted. ¡Ay, un regalo. La nueva idéntica edición de conversaciones con Bono. Uh -huh. Pues mire, mire, mire lo que tengo aquí. Eh, ah, San, San Bono. Muy bonito, muy bonito, pero tenemos que irnos. Sí. ¿De verdad no se quieren quedar? No, de verdad que, estrella, que no. Eh. Si es comes. que hemos comido ya, no, no. no si la juventud de ahora apenas come. Muy interesante. Se me rifaban los muchachos. Han pasado otra vez oh. la inspección de tienes. lo vemos vale. otro año. Cuídense, señora, hasta luego. Hasta el año que viene. Ay, los una, una pesadilla de esta familia. Hola. hola, venimos por la inspección anual, andando. Buenas. Buenas. Buenas, hola. Soy el inspector Hans, mi compañero Antonio. Venimos por la inspección anual. Buenas. Eh, ¿Cómo va el negocio? Eh, vamos como podemos. ¿Tenéis hijos? No, tenemos a, a la perrita. Increíble. ¿Tenéis pensado tener libros? Deberías tenerlos pronto. Por ahora... No. no, realmente. ¿Y coche tenéis? Tenemos uno, pero no le damos mucho uso. Hay un vale. Conseguito otro. ¿Y televisión por qué no tenéis? Bueno, los últimos bonos los gastamos en esos libros. Ahí. ¿Otro vale? Para la tela. Hay que ver la tele. ¿Y a qué dedicáis el tiempo libre? Cultivamos, tocamos la guitarra. Bueno, ya sí. hemos visto suficiente. Pues vamos a mandar un equipo de limpieza. Van a confiscar las guitarras. Son ilegales, tanto como el alcohol. La fruta no. y las flores. ¿Dónde, ¿cierto? ¿Dónde habéis conseguido la flor? Bueno, pasando. No van a aprender nunca. Ahí tienen otra pegatina roja. Los peores del bloque. La sociedad está en deuda con estos héroes, hasta ahora anónimos, que velan por nuestra seguridad y bienestar. Agradecer su esfuerzo es lo mínimo que podemos hacer para reducir nuestra deuda con ellos. No se pierda nuestro próximo programa en el que abordaremos cómo los rebeldes se final. Pero qué hace. Estamos en televisión. Estamos grabando. ¿Qué eran ustedes detenidos por Pero... contar la verdad? Por no trabajar con equipos caros de la última generación, está estando una muy mala imagen al mundo.